¿Alguna vez has intentado realizar un trámite online y no has podido? ¿Se te ha quedado colgada la conexión en una clase online? ¿Has tenido que teletrabajar con una tablet o móvil porque no tienes ordenador en casa? Si has tenido alguno de estos problemas, estás sufriendo lo que se llama brecha digital. La brecha digital es la desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de determinados grupos sociales que tienen mayores dificultades para acceder a este tipo de tecnologías. El problema de la brecha digital es que produce una doble discriminación. Por una parte, provoca una disminución de las oportunidades sociales de las personas que no tienen acceso a la tecnología, ya que no pueden acceder a las ventajas que proporcionan a nivel laboral, formativo o de ocio. Por otro, se generan nuevos tipos de discriminación, como puede ser la marginación administrativa o la exclusión financiera. Y esto se une a la segregación que ya sufren las personas en riesgo de pobreza o exclusión, provocando que su posición en la sociedad quede cada vez más relegada. La brecha digital se puede producir por diversos factores como la edad, el género, el lugar de residencia o el nivel socioeconómico, y todos ellos pueden combinarse entre sí. Las personas jóvenes suelen presentar un nivel más alto de accesibilidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, los datos muestran que existe una importante brecha digital entre la juventud en situación de pobreza y el resto de la población. Esto supone un incremento de su vulnerabilidad social y una dificultad añadida. ...a la hora de obtener recursos que les permitan mejorar su situación. Las cifras muestran diferencias importantes entre las personas jóvenes en pobreza y las que no lo están... ...tanto en lo que se refiere al equipamiento tecnológico como al acceso a Internet... ...el uso de tecnologías y las habilidades digitales. La brecha digital entre la juventud en situación de pobreza existe. El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación... ...supone un elemento clave para alcanzar la integración e inclusión social... ...y el desarrollo de una ciudadanía plena, por lo que debe convertirse en un derecho.